Muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Un poquitito tarde el día de hoy, pero contentos porque ha llegado el fin de semana y Dios ha sido bendic bendición para nosotros durante toda la semana. Estamos muy contentos de saber que él siempre está guiando la vida de sus hijos. No importa cuál sea muchas veces nuestra fe o nuestra iglesia, Dios siempre se manifiesta en nuestros corazones. Esta semana ha sido una semana de bendición. Nuestra salud está bien, nos ha cuidado el Señor y creo que muchos de ustedes también pueden ser testimonio de que Dios estuvo obrando siempre en la vida de las personas. Esta noche vamos a tratar un tema que sin duda es un poco difícil de tratar, siendo que eh, hay un concepto, hay un prejuicio referente a que si tú eres un cristiano, se supone que tienes que ser una persona perfecta. Generalmente este concepto ha sido un concepto mal utilizado gracias a los que alguna vez siendo parte del cristianismo comenzaron a creer que los que son apóstoles son personas pues este perfectas, que no cometen pecado, son como ángeles o simplemente como Jesucristo. ¿no? Jesucristo fue sin pecado. Lo que pasa es que normalmente nosotros no podemos desligar el concepto humano y humanidad con la experiencia cristiana que todo ser humano quiere tener en relación con su Dios. El convertirse al Evangelio de Cristo no significa que tú dejas tu vida humana. Por eso cuando Jesús oró... no Dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Era parte del pedido de la oración de Jesús que nosotros pudiéramos ser una influencia para el mundo. Pero esa influencia no necesariamente viene de un ser perfecto. Si ustedes miran a las personas que son los patriarcas, los líderes que registra la escritura, se dan cuenta que todos ellos eran personas eh, con errores, con pecados con eh, concupiscencias, muchas de ellas públicas, que aún así Dios los considera todavía sus hijos. Dice la Biblia que Él considera a sus hijos que si sí sabe muy bien y Él comprende que somos polvo. Y por esa razón no espera de nosotros perfección. Y otra de las cosas muy tristes es que generalmente la gente cuando ven a una persona, miembro de alguna congregación, cometer un error, entonces decimos, ¿y eso que es miembro de esa iglesia? ¿O y eso que es un líder de esa iglesia? Entonces generalmente pensamos de que en las iglesias la gente que entra allí es que es un cielo aquí en la tierra donde no hay pecadores. No, más de una persona lo ha dicho en las congregaciones y en las reuniones que la iglesia se parece a un hospital donde todos van enfermos del pecado con sus necesidades propias en búsqueda de la ayuda de una orientación comunitaria donde todos con sus testimonios y sus experiencias pueden convertirse en una ayuda para las personas que de alguna manera no tienen la orientación necesaria. Y aquí viene justamente lo interesante de que los hijos de Dios no somos perfectos. Por tanto, si tú crees que la persona que predica tiene que ser una persona perfecta, te equivocas porque Dios no buscó a la gente perfecta. Incluso el apóstol Pablo, en uno de estos días estábamos hablando, que dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. O sea, es más sabio que la sabiduría de Dios. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Es decir, que si tú te conviertes a Dios y todavía la gente te considera que eres un insensato, un débil, supuestamente un falso cristiano. ¿no? Así la gente... De muchas maneras, porque yo predico la palabra de Dios y muchas veces también opino sobre la política, me han dicho que soy un falso cristiano y me han acusado de todo. Incluso algunos amigos que me acusaron de algunas eh, convicciones que yo manifesté respecto a la libertad, por ejemplo, la libertad de conciencia, se han enojado y me han identificado con grupos políticos que no necesariamente son de mi preferencia, pero defienden, defienden el principio de libertad. Y eso es uno de los temas que justamente ha creado una circunstancia eh, que viene o se crea esta circunstancia gracias a que se cree que las personas que formamos parte de una iglesia tenemos que ser perfectas, que no podemos equivocarnos, que no somos, casi como que no somos humanos. Y eso es muy triste. Ya en los días de Pablo, dentro de la iglesia también había pecado. Y él en el capítulo 5 del libro Primera de Corintios trata un problema muy serio. Incluso tan serio que muchos que habían aceptado a Jesucristo no habían cambiado todavía sus comportamientos. Y él menciona esto, vamos a leer ahora nosotros el caso para que ustedes vean que aún en la iglesia de Dios, Satanás trabaja y tiene allí también seres que cometen errores. Cometemos errores. De cierto se oye, dice capítulo 5, versículo 1, 1, de Corintios, que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, entre aquellos que no son de Cristo, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Posiblemente no era su madre, era posiblemente una mujer que su padre se había vuelto a casar, posiblemente después de haberse quedado viudo o divorciado, y vosotros estáis envanecidos. O sea, estos líderes que habían formado parte de la iglesia de Corinto, no solamente estaban haciendo división respecto a grupos y tratando de poner ellos mismos un liderazgo un poco malintencionado y quizás convenido, sino que también estaban envanecidos. Y el apóstol le dice, he escuchado, cuidado, no debierais más bien vosotros, más bien haberos lamentado,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 ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Aquí el apóstol le está diciendo, ustedes que se jactan ahora de que son cristianos, que son una iglesia poderosa, que tienen muchos de ustedes muy buenos bienes y están muy bien establecidos, tienen un problema allí, pero ustedes no han tomado ninguna actitud, simplemente se han jactado de que tienen su congregación. Pero este problema está manchando a toda la iglesia. Por eso usa la palabra la levadura leuda toda la masa. Está apareciendo esta congregación aquí en, en Corinto como una iglesia de gente que se envanece incluso sobre sus pecados. Es decir, se enorgullece de sus errores. Todo cristiano que comete un error, sin duda, buscará la manera de pedir perdón a Dios, de buscar que Dios lo ayude. Es importante que entendamos de que el ser cristiano no significa ser perfectos, pero sí el ser cristianos nos permite sacar nuestras luchas, no solo, sino juntamente con el Señor Jesús, que es nuestro Señor. Por eso el apóstol les recomienda en el versículo 7 lo siguiente. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois,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 No es buena vuestra jactancia, esa jactancia que tiene la levadura vieja. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, de la jactancia, del error que los lleva a cometer esos pecados, para que seáis nueva masa. Porque sin levadura como sois, porque vuestra, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que, celebremos la fiesta, o sea, alegrémonos, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Quitemos la levadura de maldad y de malicia de nuestros corazones, le dice el apóstol. Limpiaos, sino con la levadura, sino con los panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Aquí la levadura está considerada como un acto de malicia y de maldad. Vosotros os convertisteis y sigues y seguís con la levadura Antigua, de maldad, de malicia, pues quitemos la levadura del pan de vuestras vidas y comamos o seamos, hagamos el gozo que tengamos en la iglesia, si tenemos alguna cosa de que gloriarnos, gloriémonos, pero con el pan sin levadura, que significa que no haya un pecado en medio de nosotros, que haya sinceridad, que, que dice, sea con la sinceridad y la verdad.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 con el tal ni aún comáis. Es decir, si tú quieres convertir a una persona que quiere caminar en los caminos del Señor, camina con él, búscalo para que el Señor lo transforme. Pero si dentro de la iglesia alguno todavía anda con la levadura antigua, dice el apóstol, es muy estricto él, ¿eh? no os juntéis, ni siquiera comáis con él. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. Si son pecadores, no conocen a Cristo, no tienen culpabilidad. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Si bien es cierto, el apóstol Pablo era muy directo, muy, muy franco, es importante tomar en cuenta que lo que él busca es que vosotros, nosotros, todos, perteneciendo a la iglesia de Cristo, esa iglesia que no tiene nombre, esa iglesia que no está en cuatro paredes, esa iglesia que no pertenece a ninguna congregación terrenal, aquellos que seguimos a Jesús como nuestro salvador personal, aquellos que nos hemos decidido a ser miembros de su cuerpo, edificados sobre la roca principal que es Cristo, luchemos todos los días para vivir una experiencia nueva con Jesús. Hagamos que nuestra experiencia con Cristo sea cada día más sin levadura, como dice, con verdad y con sinceridad. Porque Dios traerá juicio para todo aquel que cree en él. Y para los de afuera, ya el Señor se encargará, que él se encargue de lo que corresponde. Entonces, en otras palabras, Siempre el enemigo de Dios va a trabajar en el, en el rebaño de Dios. Él va a meterse dentro para sembrar cizaña, para dividir, para hacer caer a un hermano, para poder este, volverlo jactancioso, eh, de malicia y de maldad, siempre. A Satanás no le interesan las, las ovejas de su redil. Las ovejas de su redil son de él. Él no está interesado en que ellos vuelvan a caer o que vivan en pecado porque ya son de él, él va a buscar a aquellos que están en el redil de Cristo, va a tratar de que ellos se conviertan en hombres y mujeres pecaminosos, que sean vituperados públicamente por sus errores, y eso es una de las cosas que nosotros debemos entender, que muchas veces dentro de las congregaciones hay personas que cometen, cometemos errores o cometen errores y no necesariamente tienen que ser maltratados, aunque el apóstol Pablo dice que no os juntéis con ellos. Seguramente con aquellos que se jactan de sus errores, de aquellos que intencionalmente no quieren arrepentirse. El Señor ora por nosotros, Él pide que seamos limpiados. Dios quiere, su buen deseo es que nosotros seamos sus hijos, que podamos aprender a depender de Él y que nuestra vida, puede hacer una vida cada día más dependiente de su voluntad. Si tú como cristiano en algún momento caíste en el error, dice el Señor, quita la levadura vieja de tu cuerpo, quita la levadura vieja de tu mente, pon la sinceridad, la plenitud de la verdad con su Espíritu, su espíritu Santo. Si el Espíritu de Dios está en tu corazón, muchas de las cosas en tu vida tendrán sentido. Ojalá que cada uno de nosotros en este viernes, al comenzar el Santo Sábado de Dios, que comenzó a la puesta del sol, como lo guardaban los hermanos de Judea, ojalá también nosotros podamos observar este día como un día bendito, que sea un día de gozo de la familia, que podamos regocijarnos los unos con los otros y que podamos cada día comprender a plenitud. Que si queremos vivir la verdad y la sinceridad en Cristo, tenemos que depender de él. Que Dios nos bendiga en esta noche. Vamos ahora. Amadísimo Padre que estás en los cielos, sabemos que el enemigo siempre trabaja y siempre busca. Y a veces triunfa. Pero con tu ayuda todo es posible. Que cada cristiano o hermano que ha escuchado el mensaje en esta noche pueda comprender la gran labor que tú estás haciendo por nosotros. Te rogamos que tú bendigas a tu iglesia. Esa que no tiene nombre, que no está circunscrita a una organización, a esta iglesia de creyentes que escuchan tu palabra y que aprenden más de tu amor. Bendícenos para que podamos depender más cada día de ti. Y llénanos de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe. No se olviden mañana a las 7 de la noche, Reflexiones de la Biblia con Boris Darwin. Chao, chao. Un feliz sábado. Chao.